¿Objetos que fueron inventados por error? ¿Hay cosas inventadas por error? ¡Sí! Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer algo muy divertido. ¡Hola, citas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Perfecto! Un juguete famoso, Play-Doh. Su superficie pegajosa ayudaba a recoger todo el hollín de las paredes de las casas. La plastelina... La plastelina esta de los niños que... Que es de los chinos que se seca muy rápido. Parece ser... Es para limpiar paredes Otro juguete que se inventó por accidente fue el resorte Slinky ¡Eso lo tengo yo! Casi se va Es casi una ilusión tener un opacito hecho por error ilusión? ¡Yujú! Uy, mira, a partir de hoy va a ser el símbolo del canal, ¿qué te parece? Sigamos con el video. El mecánico estaba trabajando para crear resortes únicos que pudieran mantener estable el equipo del barco, incluso si el mar estaba agitado. Mientras trabajaba, accidentalmente tiró algunas muestras de un estante y se dio cuenta de que estos resortes no solo caían, sino que literalmente podían caminar. ¿Qué se usaba? los Los estudiantes de jail se tiraban las latas de pastel vacías y gritaban ¡Frisbee! Por lo que se convirtió en un juego real. Recurre a Ghost, Durant. Porque, porque... Gracias. A ver, es que ya se ve que tiene forma de plato. Ya se ve, ¿verdad? Que se ve que tiene forma de plato el frisbee, ¿verdad? ¿Qué es que es, que es. ¿Qué es? Se suponía que el chicle sería un reemplazo del caucho. El experimento de la goma fracasó, dando vida a una versión moderna del chicle. ¡Pelotitas estas, Eso que, que tú aprietas así. Mientras los probaba, se dio cuenta de que se había derretido una barra de chocolate en uno de sus bolsillos. Luego lo probó con un poco de maíz y funcionó bien. O sea que el microondas fue creado. A través de un experimento. A ver, todo el mundo tiene microondas. La gran mayoría de gente tiene microondas, pero oye, tener objetos que han sido creados por error, anima ilusión. Porque pienso, mira, eso sale ahí en la tele. Mira, sales ahí. Este, ¿vale? Este eres tú. Mira. Ese eres tú. Mm -hmm. Lo que pasa es que ese está creado sin colores. Y tú eres colorito. como un edulcorante artificial un investigador de la universidad johns hopkins estaba tratando de encontrar nuevas formas de utilizar los derivados del alquitrán de uya también conocida oh, atención al nombre sulfimida benzoica maravilloso nombre se veían bastante diferentes en la mesopotamia del 7000 antes de ¿Esto es una almohada? Ya que tenemos este objeto como representante del canal, pues ya que estamos... Aunque okay, yo, okay, yo, la dueña del canal, soy yo, ¿eh? No es esto, no te confundas. Bueno, esto... Ah, tú te... No es esto, la almohada. Imagínate que esto es una almohada. Entonces, la típica almohada que digo yo, es esta que te pones así para atrás. Y esas, por lo menos, son acolchaditas. Son Las... Acolchaditas. Esa no es acolchadita. Esa es está durito. Ya que dormir sobre rocas está lejos de ser cómodo. Su propósito inicial era mantener a raya a los insectos desagradables, ya que constantemente intentaban colarse en los no oídos no. de las you know. personas y dormían sin almohada. Si bien los cuchillos son no descendientes de las hachas, no los ten... nada, no he nada, no he nada, no he nada. No no no escuchado nada, nada. Eliminarla de las bombas de las plataformas ah, sí, petrolíferas flamio, con regularidad. ¿no? Un día se dieron cuenta de que la sustancia podía curar rasguños. Bueno, esto, ¿vale? Básicamente la crema de... de cacao de toda la vida de cacao. paso, ya me pongo. Nos ponemos monos. Bueno, monas. Perfecto. Más sofisticada que todas las demás personas. Parece ser que el té, la infusión, parece ser que las... YouTube, no pienses mal, por favor. Las... De tomar de té, de té, ¿vale? De infusión. No de las otras. Parece ser que están hechas por error. No usaron bien inicialmente. Se inventó como una especie de limpiador para instrumentos quirúrgicos. Desodorante. O sea... ¿Cómo que desodorante? ¿Me estás queriendo decir que el desodorante está hecho con enjuague bucal? ¿En serio? Every big thing starts small. Hace unos 100 años, un niño de 11 años dejó un vaso de agua con polvo de jugo disuelto y una barra para mezclarlo en un porche durante una noche fría. ¿Tú qué haces, niño? En 1923, Frank Epperson, ese niño muy olvidadizo, presentó por primera vez No hay registro sobre el sabor de la paleta original. ¿Un experimento que es un niño? Pero a medida que la banda de rodadura se desgasta con el... ¿Por qué frenas el coche así de carita? Los ojos, la nariz la boquita. Y los dos mofletitos son las dos luces. El superpegamento es otro descubrimiento puramente accidental. De hecho se suponía que era una especie de plástico nuevo. Hay algunos superglue que no pegan. O sea, hay algunos que no funcionan. Tutorial de cómo hablar y hacer la voz de Homero sin... Es importante que sea humana, no vale para... ¿No, pa... no vale? Este tutorial no vale ni para tu gato, ni para el perro, ni para el pájaro. No. Solo personas. Si eres un robot, tampoco. La voz. Y Muy como bonita. tercera instancia, vamos a necesitar pues la lengua. Se la voy a mostrar. Espérate que me está llamando. Me, está, me están llamando. Un momento. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Cómo comieron Simpson? ¿Sí? Me estás vacilando, ¿no? Que eres un bromista. ¿Pero pasa pipa? ¿Cómo que me gire? que me dé la vuelta vale, pero primero voy a colgar no vaya a ser que me asuste y tire el móvil porque es que, ¿sabes qué pasa? Porque yo te cuento vale, vale, vale, vale, me callo, me callo, me callo, vale yo no entiendo nada pero me acaba de... yo, es que, ¿sabes? yo estoy flipando porque... ahhh, ¿qué haces aquí? Me has llamado no, yo no te he llamado, tú me has llamado De hecho, ahí está la llamada registrada Tú me has llamado, yo no te he llamado Yo no te he llamado Voy a hacer el tutorial contigo ¿Qué? Ah, que vas a hacer el tutorial conmigo Sí Ah Bueno, pues mira, ya que estás, te presento, ¿vale? ¿Te importa? No Bueno, mira, te presento Estos son los ositos, ¿vale? Diles, hola ositos Hola ositos Vale, eh, ¿te importa que te imite Un poco en plan... Si sí, me importa mucho ¿Vale? Voy a intentar imitar tu voz ¿Te parece bien? No, no lo hagas No te enfadeses, si, si lo hago mal no te enfades ¿Vale? No te mal. Favor. Vale. mal Homero Simpson Ese que ven ahí Homero Sim... ¡Hola! Hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer la voz de Homero Simpson Oh, y como pudieron verla si hacemos la voz de Homero Sinso Bravo Ha hecho muy bien, ¿verdad?